Qué pasa, poderos. Soy Kile y os traigo el vídeo de 10 tips sobre Path of Exile. Información muy valiosa si acabas de empezar a Path of Exile o tienes pensado jugar, es decir, ya seas nuevo jugador o nunca hayas jugado y te interese este juego. Eh, son 10 tips que he desarrollado de forma muy básica. Haría falta un vídeo de casi 20 minutos o más por cada TIF, pero yo os lo he desarrollado de forma muy básica. Si queréis que alguno de los siguientes 10 puntos os o, o lo desarrolle un poquito más extenso en otro vídeo, decírmelo. También me podéis preguntar lo que queráis en los comentarios. Pero si por ejemplo, en el punto de cómo equiparse, queréis que lo hagan más extenso, pues me lo podéis decir vídeo eh, le, le quiero que haga un vídeo más extenso de cómo equiparse mejor, mejor en PowerSight? O en el comercio, o las habilidades, lo que queráis, siempre y cuando os queden duda, ¿vale? Eh, recordad que hay una comunidad muy extensa de PowerSight, tanto en los foros, como dentro del juego, o como en Facebook. Y que estáis invitados a, bueno, a que la busquéis, que podéis compartir vuestra duda. Ya sabéis que espero que el vídeo lo mováis bastante, lo compartáis por todos lados, porque... Hay que, hay que grabarlo y editarlo y buscar información. ¿Me he dejado cosas en el tintero? Puede ser que sí. Pero bueno, vamos al lío y a ver qué os parece. Los 10 tips sobre Patch of Exile. ¡Vamos allá! Patch of Exile es un juego de vista isométrica asemejado a Diablo 2 o Diablo 2 Lord of Destruction. ¿Por qué digo asemejado a Diablo 2 y no a Diablo 3? Porque lo eh, bastante, Bueno, bastante. Eh, la gran mayoría de los desarrolladores de Power Side fueron también partícipes del desarrollo de Diablo 2 y Diablo 2 Lord of Destruction. Por eso se asemeja en muchas cosas a Diablo 2 y no a Diablo 3. Aparte de sus entornos y aparte de su jugabilidad, que se asemejan bastante. ¿Qué a decir? Que aparte de, aparte de que es un MMO de víctima isométrica, el juego va, eh, se desarrolla en 10 actos que luego dan paso al engame que es muy extenso. En el juego vamos a poder equipar a nuestro personaje como queramos, en el sentido de que podemos configurarlo como más nos guste. Hay una gran comunidad hispanohablante y podemos ponerlo en español. Si queréis un desarrollo más extenso de qué es Power os dejo aquí un enlace a un vídeo que ya hice donde os desarrollo un poquito más qué es este juego. Vamos a dar paso al siguiente punto, los primeros pasos en Power Side. Bien, los primeros pasos en el juego son sencillos. Lo primero que hay que hacer es elegir el idioma, aquí por ejemplo tengo yo elegido español. Y luego la puerta de enlace, la puerta de enlace es a qué servidor nos vamos a conectar. Por lo general suele estar puesto en auto seleccionar, pero yo sugiero abrirlo y elegir el servidor donde tengamos mejor mmm, conexión. Yo en mi caso, como si de España, elijo París. Antes el autoseleccionador me ponía Londres, y digo, pero si sí, tengo una diferencia bastante, eh, bueno, poca, pero se nota. Por hijo, París. Luego vamos a irnos a conectarnos, o si queréis, podemos ver la opción gráfica y ponerlo como queramos, esto ya es cosa vuestra. El juego nos pide muchos recursos, sin que no tener nada que, digamos, que, que alterar. Vamos a darle a conectarnos y si no tenemos ningún personaje vamos a darle a crear y aquí ya viene la primera pregunta ¿qué elijo? bien el juego como he mencionado antes eh, se basa aparte de los actos en ligas cada liga dura x meses y cada x meses se añade una nueva liga o una nueva historia como queramos llamarlo vale eh, por eso lo más normal es que empecemos en la liga actual ¿por qué? Bien, el modo estándar no suele haber apenas nadie, es el llamado cementerio de personajes, porque cuando juegas en la liga actual y se acaba, tu personaje pasa a la liga estándar. Es decir, Betrayers, por ejemplo, que es una liga donde hay como que dice, investiga, manipula y derrota a la oscura organización conocida como el sindicato inmortal, es eh, parecido al juego Shadow of Mordor, hay que ir pues atacando una especie de base eh, o ellos mismos nos atacan a nosotros y manipular las conexiones que hay entre ellos, entre los, alto, los altos mandos y... bueno, según el rango, y llegar a descubrir su base más importante y atacarla y conseguir buenos botines. Eso se basa en la Liga Betrayal. Hubo otra liga en la que salía una especie de falla del suelo y nos atacaban un, un aluvión de enemigos, y todo lleva al final a conseguir un buen botín. Bien, por eso lo más normal cuando empezamos en Pan OSI es elegir la liga actual, ¿vale? Cuando la liga actual acabe, nuestro personaje sí o sí pasará a la liga estándar, ¿vale? Y aquí la liga estándar, pues la gente suele dejar personajes para practicar cosas, para, bueno, o lo borra. Normalmente, yo, por ejemplo, no suelo borrarlo, pero suelo eh, dejarlo para practicar por pues, nuevas combinaciones, nuevas señales, o, o yo qué sé, por dejarlo, le pilla cariño el personaje y lo deja, o luego al final lo borra, como ya como, ya, como ya quiera hacerlo. Pero ya os digo, lo más normal es empezar en metralla ¿Qué es el hardcore metralla Pues porque lo dice, un personaje que muera en metralla el hardcore, se convierte en un personaje estándar. Es decir, en cuanto muramos. Pasa a ser estándar. No vamos a poder disfrutar de la liga actual. Es decir, si no creamos un estándar, no vamos a ver la liga actual, pero sí las ligas anteriores. ¿Vale? Sí, las ligas anteriores. Porque cada vez que eh, se pasa la temporada o la liga, esa liga ya se queda ahí mantenida, como si fuera un añadido en el juego. Por eso, si jugamos actualmente a Betrayal, aparte de disfrutar de la liga Betrayal, vamos a ver también los actos o eventos. De las ligas pasadas, por ejemplo, podemos vernos lo comentado antes, una, el evento de la FAT en el suelo, o la liga de que había una que había que hay una, había que investigar una mina. X, eh, hay, hay mucho. Luego, si queréis, os haré un vídeo explicando todos los eventos actuales o ligas actuales eh, añadidas o los añadidos en Side. Bien, una vez que alijamos uno, vamos a darle a OK. Y vamos a elegir la clase. No eh, tengo mucha idea, os lo voy a decir así, porque yo he jugado siempre con Witch, sobre las clases. Pero yo creo que Witch, oui, pues... Mmm, un Aquí tengo, tenemos al típico templario. Al típico ataquero. Al típico guerrero. Al, al, al, al, al típico arquero. al dolista que lleva... Es como una mezcla de... Eso, el cabatero, por así decirlo. Y a la heredera. Esta clase... Creo, no sé si eran puesto ya en estándar, pero esta clase solo te podía elegirla cuando, una de un, cuando tenías a un personaje en cierto nivel. Vale, no me hagáis mucho caso y corregidme porque ya os digo. Esta me salió cuando empecé a jugar al tiempo, cuando la, cuando la añadieron ya me salió a mí puesto que ya tenía un personaje a nivel alto. Por eso creo que esta, este personaje sale cuando tenemos un personaje o hemos llegado con un personaje a cierto nivel o a cierto acto ok bueno ya simplemente pues tan fácil como elegir el personaje poner un nick y vale ok y punto así de fácil vale ya sabéis que si queréis que desarrolle un poquito más los primeros pasos me podéis decir y haré un vídeo bien explicado con todos los primeros pasos seguimos al punto 3 la interfaz la interfaz en patch of exile es fácil e intuitiva mismo no puede liar un poquito, a ver tanta cosita por aquí, o lo mismo no. Pero bueno, lo voy a aplicar rápidamente para todos los nuevos que están empezando y quieren saber un poquito de cómo va todo. Bien, con tabulador abrimos el menú transparente, que por cierto lo tengo un poquito... Mmm, un poquito zoom, y aquí como bueno, veis pues bueno aquí podemos alterar zoom, que de hecho, aquí podemos alterarlo todo, veis la transparencia en el mapa y te aparece el paisaje aquí se abajo, el zoom a mí me gusta dejarlo un poquito más así vale ya o sea, como más os guste así que no me y asan pero me gusta eh, cuando veas que te acostumbras juega al final con el mapa aquí arriba o sale si un poquito lo abre ¿Vale? Y más o menos está va guiando, ¿veis? Y vemos donde tanto los NPCs, la entrada y la salida. Bien, ¿qué más? Vamos a ir con la interfaz. Ya sabéis que, bueno, que a escape se abren las opciones, las opciones del juego. Gráfico, salido, interfaz, teclado y notificaciones. Aquí abajo tenemos la lista de filtros de objetos. ¿Para qué vale esto? Bien, esto os lo voy a aplicar más adelante en otro punto de este vídeo, vale, porque esto lleva, esto es un poquito de extenso de explicar, en la I abrimos el inventario, con la P abrimos las habilidades pasivas que lo voy a explicar también ahora un poquito más adelante. con la C abrimos nuestro personaje donde podemos ver, pues, bueno, pues los puntos de ofensiva, defensa, mid y carga, son datos muy importantes porque eh, hay que llevarlos siempre con, lo, con nosotros sobre todo la defensa, que ya hablaremos también más adelante. Bien, ¿qué más hay que aprender? Si pulsamos la Z, ¿veis? Activamos la vista del suelo o la vista de todo o la desactivamos. Aquí tenemos un alijo. En cada mapa o en cada ciudad tenemos un alijo. Donde podemos guardar muchas cositas que también haremos un vídeo sobre el alijo más adelante. Porque esto es otro mundo aparte. Bien, ¿qué más vemos por aquí? Pues aquí vemos nuestras actuales misiones que se abren con la U ¿Veis? Acto 6, acto 7, acto 9, perdón, acto 8, acto 9 Y aquí las misiones actuales y más o menos donde nos llevan, ¿vale? Aquí estos puntos serían el, el translocador o el teleport que está aquí, ¿veis? Para poder viajar por el mapa o irnos a los actos anteriores, ¿vale? Bien, ¿qué más? Aquí abajo tenemos las habilidades, que la ponemos, como veis, tenemos um, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho huecos de habilidades. Yo el hueco uno, que es el, el botón izquierdo del ratón, me gusta dejarlo para moverme, ya cada cual podéis ponerlo como queráis. Y ya lo demás, pues bueno, como veis, si pinchamos encima de, por ejemplo, el, la Q, podemos poner la habilidad que queramos, ¿vale? Ya podemos configurarlo como más nos guste. Aquí al lado nos saldrá las gemas que hay que evolucionar, que veremos también ahora más adelante. Aquí nuestra vida, nuestro maná y nuestras pociones de curación o, bueno, pues los que tengamos, curación o apoyo. Aquí abajo tenemos la barra de experiencia, que más que no se olvide nada. A la vez tenemos los eventos I, I, J contra C y aquí la tienda de las microtransacciones que veremos también más adelante. Otra cosa que voy a enseñar. Va a ser rápidamente. Para eso tenéis que ir a un mapa. Vámonos por ejemplo a este mismo. Y ve cómo se usa. Es la tecla Alt y la tecla Z. ¿Vale? Que aunque lo veremos ahora un poquito más adelante. Pero quiero que veáis. Bueno, pues, La tecla Alt. Para quien nunca haya jugado a Diablo 2. O para quien haya jugado a Diablo 2. Cuando matamos a enemigos sueltan en objetos. Los objetos se activan. Bueno, los objetos, los objetos, si tuviéramos que ver todos los objetos en el suelo, tal vez eh, no veríamos nada porque a veces hay tanta cantidad de objetos en el suelo que vienen, pueden ser inservibles, basura o no, que podían dificultarnos eh, a la hora de jugar. Pues para ello, voy a matar un poquito, que veáis, vamos a ver, si tenemos aquí algún. algún micharraco. Vamos a ver, un segundín. Ahora no, no va a salir a nadie. Aquí está. Vamos a la herramienta. ¿Veis? Si pulso la Z me dice los objetos que hay actuales. Esto se ve así por una cosa que voy a aplicar ahora más adelante. Pero si queremos ver todos los objetos, pulsamos Alt. ¿Veis? Y veríamos todos los objetos. A vosotros se lo vería así. A ver que os lo puedo enseñar. Ninguno. A vosotros... Se vería así, ¿veis? Pulso al y se abre, pulso al y se abre, pulso al y se abre. O si pulso Z, se mantiene siempre mostrando todos los ítems que hay en el suelo, ¿vale? Ya os explicaré ahora más adelante el tema de eh, los ítems y demás, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que ya con esto ya, ya viene bien. Vamos a dar paso al punto 4, habilidades. Un punto muy importante. Bien, el tema de las habilidades es fácil. Eh, mucho me veo que preguntan por el chat del, del juego. Cómo se añaden habilidades o no me puedo equipar esta habilidades o demás. Bueno, la verdad es que es sencillo. Eh, si damos al la I y vemos los huecos que tenemos en nuestra equipación. Veremos que tienen varios colores. Pueden tener cuatro colores. O azul, o verde, o rojo, o blanco. Vale. ¿Qué significa? Bien, significa que podemos poner gema de su color. Es decir, en un hueco eh, azul pondremos eh, una gema de su color azul. Si el hueco fuera blanco, podemos poner la gema del color que queramos. Pero eso es un tema más bien parecido a la equipación. Lo que nos interesa son las habilidades. ¿Cómo equipamos habilidades? Bien, las habilidades son estas. Las gemas que veis aquí son habilidades Las azules requieren destreza Las verdes requieren, eh, perdón Las azules requieren inteligencia la verde destreza Y la roja fuerza Como normal, un mago o hechicero va a usar azul Aunque también podríamos usar roja Porque requieren, aparte ah, de ser fuerza También puede que tenga que ver con el fuego Bien Son, es un poquito lioso, pero no lo es eh, hay dos tipos de habilidades Las activas Y las de soporte A ver, perdón, no activa No soporte, sino de asistencia A ver, así que no quiero liaros Las activas, es decir, las que nosotros vamos a usar Y la asistencia, que son las que asisten Para poner un ejemplo Yo, mi maga, mi witch, se basa en el rayo en el, la habilidad arco eléctrico eh, que ya lo habéis visto en el tip anterior o lo podéis ver en mis vídeos o directos vale si veis aquí tengo el arco eléctrico dentro de esta de todo este marañón de gemas tengo nada más que una habilidad arco eléctrico pero ya tengo puesto cinco asistencias tengo puesta una asistencia a la hipotermia que no voy a aplicar la sinergia para que la que vale. Una asistencia a, a la destrucción controlada. Al eco de hechizo. A la penetración de rayo. Y a rayo agregado. Bueno. Yo creo que sí me hace la pena que os lo explique. ¿Por qué todo esto? Lo bueno de Power son las sinergias que podemos crear con nuestras habilidades. Es decir, no se va a basar en echar rayo. Podemos hacer que rayo tenga un daño destructivo o más efecto, en mi, en mi caso por ejemplo con la asistencia eco de hechizo hace que cuando yo eh, uso la habilidad con esta asistencia la vuelvo a ejecutar sin gastar maná. si os dais cuenta y leemos lo que pone la gema Dice, asiste habilidades de hechizo lo que hace que se repitan al ser lanzada. No puede asistir habilidades VAL, habilidades TOTEM, habilidades de canalización, etc, etc. Y luego abajo nos dice qué hace. Más en plan número, las habilidades asistidas infligen un 10% menos de daño, que tampoco es, que digamos, una gran cantidad. Las habilidades asistidas se repiten una vez adicional. La vida asistida tienen un 65% más de velocidad de lanzamiento. Es decir, si ya de por sí mi rayo quita, entra hasta 46 y 5235 de daño, pues si la uso dos veces encima sin ganar maná, pues hago mucho más daño. Luego tengo la de rayo agregado, que asiste la vida y añade un poquito más de daño de rayo a ya mi habilidad de rayo. Es decir, si tenemos una habilidad de ataque físico, con esta podemos eh, agregarle daño de rayo. Luego tengo otra, por así cosilla. A ver, ¿veis? Aquí tengo invocar golem de fuego. O pues al invocar golem de fuego le tengo puesto una asistencia de proliferación elemental para que, como es de fuego, haga más daño su ataque de fuego y una asistencia de eficacia que hace que la habilidad de, pues, bueno, pues tenga más pupa yo lo estoy probando y ya digo son señales que voy probando porque lo suyo a un golem es ponerle esto eh, asistencia de velocidad de birro y asistencia de vida es decir para que el golem vaya más rápido tanto al atacar como al andar y tenga más vida es probar para el tema de las habilidades hay builds que la gente en el foro oficial de patch o excel suele colgar para que la gente se haga sus su builds. Es decir, yo por ejemplo me estoy basando en una build de arco y rayo. ¿Lo recomiendo? Sí. Pero si eres nuevo en Power Side Te recomiendo que juegues sin, basarse, sin basarte en una build. Que más o menos por tu lógica. O conociendo un poquito las habilidades. Vaya eh, experimentando. Cuando ya sea un poquito más experimentado en Power Side, sí merece la pena basarse en alguna build si quieres. También es verdad que hay builds para los novatos, pero lo mismo, eh, si estás aprendiendo a jugar te va a liar un poquito, ya que la build para novatos, la que está muy desarrollada, te van a guiar por todo el juego, te van a decir busca este objeto, equipalo, sube tanto. Es un poquito, un poquito lioso. Lo suyo es que disfrutes del juego en los primeros actos, ¿vale? Y aprendas a jugar. Y ya cuando tengas un poquito más de experiencia, busques alguna build o tú mismo experimentes. Es fácil, recordad que las habilidades activas se equipan con las gemas, no tenemos ningún árbol de habilidad activo y como podéis ver hay una gran variedad de gemas, yo las guardo porque estoy, soy así, de, tengo el síndrome ese de que guarda cosas. y bueno pues ya veis que hay muchas cosas, por ejemplo hay una asistencia de daño trampa y mina, si nuestro personaje se basa en poner trampa y mina pues aquí tenemos, tenemos una que no existe. O levantar zombies. Vamos. Podemos ya por un ejemplo, ejemplo. Podemos pasar a nuestro personaje. En mi caso, a una Witch. Podemos pasarlo. O yo que la tengo puesto en modo elemental. O la podemos pasar en echar maldiciones. O que sea de plan um, eh, levantar muerto. Y... Tenemos muchas configuraciones disponibles en el juego tanto para la witch como para el otro personaje, ya simplemente experimentamos